San Pedro Alcántara ha estrenado una nueva oficina de turismo de 300 metros cuadrados de superficie y un moderno diseño junto a la rotonda principal del bulevar, que se configura como un edificio simbólico y especial a la entrada de la ciudad, según ha destacado hoy la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado el equipamiento junto al teniente de alcalde sanpedreño, Javier García. La regidora ha señalado que la actuación, financiada con una subvención que hemos conseguido de la Diputación Provincial de Málaga, ha concluido con la creación de un espacio moderno, con muchas áreas verdes y zonas de agua, que además servirá para dar respuesta a las necesidades de reuniones y encuentros de colectivos de San Pedro. En este sentido, cuenta con siete puestos de trabajo, una sala de reuniones multimedia, otra multiusos, además de un habitáculo destinado al sistema de videovigilancia. Bueno, muy buenos días y bueno, una mañana que ya ven cómo estamos, ¿no? Una mañana productiva, pero que al final se ve el gran trabajo que ha habido detrás. En primer lugar, yo quiero agradecer a Juan Antonio, el diseñador, el arquitecto, además de San Pedro, que, que como saben, también hizo el diseño del bulevar y que ha hecho un estupendo trabajo en esta oficina esta oficina de turismo. Un, un, un espacio de 300 metros cuadrados. ...que nosotros siempre pensamos que tenía que ser... ...un edificio simbólico, especial, llamativo... ...como todo lo que tiene la entrada de una ciudad... ...y yo creo que se ha logrado con creces... ...son 300 metros cuadrados... Eh, como les decía con un diseño exterior muy moderno novedoso con mucho verde con zonas de agua y que además garantiza el que esta oficina tenga muchísimo uso o sea, san pedro tiene un potencial en cuanto al desarrollo económico en cuanto al tema de imagen turística muy potente tenemos además personal dentro de la propia delegación y dentro del trabajo que se está desarrollando por parte de javier por parte de rubén que hacen necesario que tuvieran eh, que estuvieran en esta zona por lo tanto la delegación de turismo en san pedro se traslada aquí pero tenemos además pues, dependencias como la que están viendo no una dependencia que va a permitir en cuanto se coloque la nueva pantalla de tener reuniones videoconferencias que por supuesto ponemos a disposición de los colectivos y de las asociaciones de san pedro para que también lo puedan utilizar y una gran sala eh, de multiusos de prensa y sobre todo pues para tener contacto periódico con eh, los vecinos y el movimiento eh, ...asociativo de San Pedro como ven ustedes pues perfectamente equipado eh, muy moderno muy acorde con la imagen que queríamos dar y además eh, con una particularidad que también es importante para que la gente lo sepa la financiación de toda la obra se ha hecho gracias a una subvención que conseguimos de diputación O sea, el ayuntamiento de marbella afortunadamente ha tenido esa inyección económica que ha destinado a sacar adelante este edificio que estaba en bruto y que nosotros hemos querido pues que tenga la posibilidad toda ...la delegación de, de turismo de San Pedro... ...de poder utilizarlo... ...y que además sea multifuncional... ...que, eh, como os decía, ¿no?, algunos de los colectivos... ...que en un momento determinado pues tienen que reunirse... ...que lo puedan utilizar, ¿no? aquí no es eh, todo... Eh, ...son equipamientos públicos y por lo tanto al servicio... ...de los ciudadanos, igual que nos pidieron los taxistas... ...porque esta es una parada de taxis, como saben ustedes... ...muy, bueno, pues muy frecuentada, necesitaban un espacio... ...para poder tener una zona de office, una zona de cuartos de baño... ...y por lo tanto también se le ha habilitado una zona... ...con entrada independiente, con llave independiente... ...para que ellos puedan tener ahí pues ese punto que les permita eh, tener ese, ese equipamiento que para ello era necesario bueno eh, para nosotros como les decía ¿no? eh, la entrada de San Pedro si tienen oportunidad de hacer un vídeo para que lo vean todos los que están siguiendo en este momento los canales de televisión véanlo porque merece la pena ese diseño tan acorde con, con lo que es la imagen de este bulevar de esta transformación que ha tenido San Pedro y que tan buen resultado dentro del ámbito económico está dando. ¿Cuándo va a la cooperativa, cooperativa para el público? Bueno, pues está ya, ya, a partir de ahora. Es cierto que falta eh, el sacar el, el tema de las conexiones eh, informáticas. No Estamos esperando el tema de la, de la televisión, del plasma, de la pantalla, el tema de, los, eh, de las conexiones a Internet, pero van a hacer el traslado, se va a ir haciendo ya y, por lo tanto, se va a mantener abierta.